Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a mi canal de YouTube. Chicos, hoy les voy a estar dejando un resubido del directo para que puedan evaluar ustedes mismos, por ustedes mismos, el Panzer este 7RH, a ver qué les parece. Son varias partidas que estamos jugando en ese directo, que jugamos justamente con, con cuches, eh, con el cuchetril, así que nada. Básicamente, dejen esos likes si les gusta este video. Ustedes no saben lo importante que son los likes en los videos de YouTube. Así que ya está dejando ese like si te gusta el video. Y te agradezco un montón por apoyarme. Pero van a poder evaluar bien situaciones de partida normales. Porque en un video tal vez es demasiado corto y muy, muy puntual. Acá es más libre y bueno, sale lo que sale. Así que les mando un beso, los quiero mucho. Cuídense, dejá ese like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Chau, chau. Le tengo un poco de... Me daría un poco de curiosidad probarlo en el sentido de agarrar un tanque de atrás, cualquiera. ¿no? Y hacerle tra con daño, tra con daño, tra con daño. Eso ah, debe bueno, de... sí, eso es una generalidad, Pero de ahí que pase, boludo. Sí, ¿cuánto te puede pasar? Sí. Eh, Para frontline debe ser interesante eso. ¿Para frontline? Sí. Sí, debe estar... Para frontline debe ser una masa, boludo, esto. Debe estar buenísimo. Porque... En tier no, 8 tira. tira P como si ve hubiera mañana, o sea, no te vas a poner a tirar hit, ni pedo No, que aparte es mejor la P Apart sí sí la por es eso Si, más... eh, sí. la, la hit boludo va a 2 por hora boludo, anda a cagar Ya empezamos boludo Muy lento, ¿cuánto va esto? 870 boludo Y estamos en SA, con 38 de ping Si, sí, si sí. ¿Un Central? nada nada, Central, directamente Un APCR hubiera sido mejor, eh Aparte es alemán, no sé por qué le ponen hit Sí En todo caso hubiera preferido que sea APCR la principal Che boludo, este momento lo soñé, ¿cómo llama eso? Que vos me decías eso, la Tene. puta madre Me decías eso mismo, que dijiste recién Sí, ¿cómo es ¿Cómo que se llama? Qué miedo me da esto boludo o sea, justo recién pasó lo que pasó, eh, Erré un tiro, vos me decías eso y pasaba lo que pasó. WTF? boludo? Sí, sí, sí, tremendo, boludo. <risa> Ay, ¿cómo que se llama la...? Putada? Cuando tenés una epitafia o no, no, cualquier cosa. No, no. Nada que ver. ¿Pitafia? Nah, el Type me torretea imposible con esta caca, boludo. A ver, ahí se le pega al pante, ¿verdad? <risa> en de u, güey. Vente Che, ojo que rebote. Hay una arti. No. Eh. ¿Cómo estás, arol.. Hace cuando no juego esto, dice. Eh, Son modos, bro. Yo también. <risa> El bachat se la está jugando a que yo eh, pegue a lo que él espotea, boludo. O sea. Listos para disparar. Ataque cancelado. ¿Sí? blindaje muy mal. Bueno, vengo cumpliendo, ahí le salvé las nalgas. Prepara, dame un segundo, Bachata, dame un segundo. ¿Un presimiento, ¿Cómo presimiento? boludo? qué estás hablando? Ah, presentimiento, boludo. No, pero eso es cuando algo que no pasó. Y lo no, que uno no piensa que puede llegar a pasar. Claro. No, no, pero yo al type no le entro, boludo. Si me tortea no le entro ni en pedo. Con 205, pero ni en pedo. Ah, pará, ¿le podría tener una. Ah, una explosivilla y penetra... Boludo, esto penetra 90 en la torreta, boludo. Eh, en la torreta, la puta madre. Penetra 90, quiero decir. Te... Sí. ¿En serio? Oh, mm, es un no montón. Uh -huh. sí, sí. 28 le saqué. Buenísimo, bro. Bárbaro. A partir de ahora. Sí, sí, no, para eso, ahora la próxima. Uso todo H. boludo. Anda. <risas> Hola. Oh, qué mal que vamos acá. 28, hola. Bueno, ahí le saqué 2.89 al ligerito. ¿Cuánto tiene de velocidad la explosión? Eh, la explosiva, 24 metros. No, de velocidad. Sí, por eso, 24, 20, 24 metros por segundo. Me la Encima le he agarrado. Nada, nada, eh, 850 y 3. Nah, sigue siendo lento. Lentísima, boludo. Estoy tirando a unos 500 metros más o menos. Bueno, primera derrota. Acá estamos aguantando a uno, dos, tres, cuatro, más o menos. Va aguantando tampoco, o sea, la movida está por allá. Acá se perdió. Vuela, vuela, vuela, vuela. Vuela, vuela... Un déjà vu ahí, dijo Harald, tienes razón. Un déjà vu, sí. Bueno, eh, creo que es el momento de hacerlo brillar ese tanquecito, ¿no? Pues ahora vienen todos por este lado y... ¿Qué creas? Si te das lado de voy ¡Magic! Me eh, uh, va para esta punta, boludo. A ver esta mierda del BK este. Permiso para atacar. Y ahora hace calor y la música suena bastante bien. En la mira. No veo al Ahí va, empieza. Yo te spoteo aquí y me harán pollo porque soy pollo. Ah, igual te doy los dos casas ahí, no creo que se me lance. Si podemos matar a este al becco bueno, a ver ese. si lo veo, boludo. Tengo atrás pero no tengo tanta. No está tan mal la partida, eh. Mmm. Sí, no, Ay, más o menos. Es como que tira más para el lado de ellos, pero. Si el se sea un poquito para atrás se la clavo. Mientras no se muera ligero eh, si sí, no, el tema sabes cuál es, es que mmm, Si no empiezan a morir tontamente los nuestros puede ser que tengamos chance boludo El ligero es el único que me parece que no tendría que morir uh -huh. Y acá no sé qué carajo de la Ese BK yo. ahí, ¿eh? Sí, sí. Eh, Le está pegando igual el ligero. Pero, a ver. No, no está acá. Ah, está de aquel lado. Que no se muera rápido el Defender. Yo me comería el tiro del BK, boludo. Me voy a comer 500, pero después me lo como en DPM, boludo. Si, sí, pero debe haber, debe haber otro ahí cerca de él. El 274A, seguro. No, no creo que se haya quedado ahí atrás. No, avanza el Scorpion, ve ahí está, boludo. Entonces, el ecop tiene un dos, dos RHM adelante, boludo, un pantera y un type, boludo. Decime ¿Ves para que aquí avanzan si Por eso, y si. Sí? Bueno, ahí, no, ahí... está, ¿verdad? Pero... Sí, sí, tiro. Ya está. Bueno, ahí. Ahí la... viene el type. Creo que le pego uno, al type. Permiso para atacar. Yo también le pego. Bien. ¿Por qué? Sí, sí, a mí también. Eh... Ah, está tocado, boludo, pará. ¿Quién te pegó? ¿Pantera? Ah. El renegade el pantera y El renegade, si el renegade sí, está ahí justo en la entrada o sea, Todo este puto, A ver si puedo pegarle y irme a la mierda boludo a este type porque me ha venido a patear boludo Igual te van a ver eh Ojo. Pantera Bien. Está peleado, no, no está imposible ah. Está o sea, complicado el ligero no se tiene que morir, vos tenés que comerte to todo lo que está que aquel lado no. O sea acá en línea 4 no se va a lanzar el RH, ni no, de, él, no. Ni de no, no sale, esto está, está, como se dice, anulado uh -huh. Si el ligero uh -huh. no la caga porque se está yendo por lo que. El recontra saben que estoy acá, ¿eh? olvídate. Y sí. recontra fichado en esta punta. No saben dónde está el RH, que si no ya hubieran avanzado. Mm. Ahí va. Que boludo que soy M449. Ojo, la torre te rebotó, eh? ¿quién te pegó? El francés, el M4. Yo me iría por ese. No, pero el racho me va a a mí, boludo. Opa. Objetivo en la mira. ¿Dónde van los tiros? La tíos? puta madre, boludo. Ahora que está metido.. eh Es lenta la munición, boludo, se ve Bueno, viste lo que va, va a dos por hora, boludo Es una caga <risa> Opa Blindaje perforado No lo veo, boludo Va, me va, el... si me va el 274, me va el 204 me Ahí te sale. En dos, uno. Me pega el 80 ¿eh? en atrás, ¿Es que vosotros... boludo. Y le roto. Qué horto tuve, boludo. Ah, <risa> el conductor lo mataste. Ahí va, ahí va. El en, en un poco... me da confianza. ¿eh? Después medio que... Medio que no. La estaba haciendo bien, después la hizo mal, la ahora no sé por qué está ahí. tendría que había buscado el RHM, boludo. Ah, se lo va a comer el Se supone que en la base tendría que estar el ark mm. No, el BK no creo. Está atrás, justo atrás la, de la colinita, esa que tenés ahí enfrente. Ahí lo vas a pro. Después de por proxy. Ahí va. Bien Enemigo alcanzado. Todo tuya la partida, ojo que no te que alcanzado. Ah. Ah. Se acabó. Todo el mundo fuera. Iba ¿Cómo? bien, iba bien Necesitaba que ese... Sí, nada, está bien, boludo mm. Sí, o sea, le hicieron bien, pero... Para mí, estaba reganada El ligero, ya tío, no, no... Me hizo ruido el ligero Sí, pero la avenida sí está bien, boludo, igual. Sí, sí. De, de, al principio mostró mucho. Ojo, si el RHM se lo lleva. 4-11, nada, que nada. No tenés que avanzar contra un T28, bro. O sea, ¿de qué estás haciendo? No tiene idea, no, no tiene idea. No tiene idea. Bueno, el RH lo que tenés que hacer es jugar a distancia contra un T28, boludo. Está blindadísimo por el frente. Sí, le podés meter un tiro, pero... O sea, lo que él siempre va a querer hacer es pegarse a vos, siempre. Sí. Olvídate. O sea, ahí tiene más chance de rebotar que... Te angulas, ponés y te pone recontra en diagonal, justo te traquea por el choque... Te hace par de vida y cagaste. Como dice cara a cara contra un TS-5. Claro, boludo, por eso. O sea, lo, lo, lo mejor que te puede pasar es alejarte del chabón y disparar a distancia. No, no, no pegártelo. Uy, rebotón, ya está, cago. Se lo lleva... Bien. Ojo ojo se puede, ¿eh? Se pueden. Tiene dos marquitas. ¿Cómo lo va a chocar? Sí, sí, por eso. ¿Cómo lo va a chocar ese brother? Sí, sí, no, por eso no, no. Nunca choqué a un vehículo super blindado, o sea, de estos super blindados con un tipo una grille, RHM, tipo esas latitas. No están para eso. ¿Me lo quiere? Ahí va, los boludo, mirá. Si no la gana ese tanque, la gana el EBR, porque otro ligero, tirocho No, no, no, trató resetear pero no, no La vale, jugaron bien Se le podría haber jugado un poquito más este, eh, capaz Para el, mí el, sí, el o sea, por eso Ahora. Tío, me... me hizo un poco de ruido, porque como que la tenía buenas intenciones, pero Sí. No terminó de hacerlos Si le hace bien el LT se hace la partida, dice Jatan. Ponele. Ponele <ríe> bueno, es que sí. Párame. Es lo que hay. ahí. Yo fui a la ciudad, boludo. Pegué pe, pe, pe, tres tiros nomás. Las clavaron todas. Y sí, boludo, ¿esto qué es? T T55A completado. Fierma Defensor. Reducir el número de puntos de captura de enemigos de una base en 70 más. Nada, ah, lo único que hice fue tirar una explosiva. ¿no? no hice nada, boludo. ¿vale? Bueno, eh Sí, igual fue una partida. Sí, la que jugué yo me tocó tier 10, boludo. ¿vale? Me encantó. Me fui con 200 daños, ¿vale? <risa> boludo. Bueno, ahora jugaste conmigo y me a tiro 8. Sí. Pero son tiro 8 peleadas, ¿eh? Nada de boludear, sí, sí, sí, nada sí. sí. No, no, como la de recién, re buena, está... así está sí. buenísimo. ¿Con eso ve bien? Sí. Estoy en 4.70 por ahí, más o menos. Por eso me pongo acá, boludo, a ver si puedo. A ver si cruza a alguien. Me siento que me va a comer una verga acá, boludo. No hay ligeros, así ¡Ay! ¿Te vio? No, si sí me veo. No, sí. Hay Arti... no Pero... movete type de acá, la puta madre boludo No creo que esté cerca mío Oh, wow. Blade Qué <risa> jugado Eh, gizor Ok, tenés el gizor ahí atrás boludo Yo me voy. Acá arriba la sala eh. puede ser. A ver, voy al puente. No, es simular? muy lenta, boludo. mira cómo fue. Como ves la munición, como se mueve, tipo. Boludo, o sea. La que se comió ese type, boludo, no tiene nombre. ¿Estás tirando AP? Eh. voy mezclando. Tenés que irme echando todo el tiempo, boludo. Pues porque no penetra Sin nada, por eso, si lo veo de frente con el chasis, le tiro eh, le tiro hit, porque no penetro de esta distancia, y si lo veo de lateral o que pueda llegar a comerse alguna ¿Hay ahí, no a ver match. si le cargo una explosiva, lo pasa que la explosiva va a llegar mañana, boludo. <risa> bueno, anda tirándose así como sale. Dice si por eso. Igual eh, me vio él antes de que yo lo vea él. O sea... Es un problema. Igual hay. Eh, ¿Qué hay? RHM y qué mierda hay. Hay otra cosa de acá, boludo. Y la Lorraine. Ah. Se supone que la Lorraine se tiene que ver, pero la RH no sé. Creo que tiene el cañón gordo encima. Sí, me parece que sí. Eh, igual creo que estás solo. Podríamos rullar hasta acá, total del... De allá a la izquierda no nos pegarían, supuestamente. No, ahí tenés algo más. tira un árbol ahí, a la derecha. Acá, de este lado, hay algo más con el chom, Seguro, no sé qué es. tengo idea, pero hay algo más. Ahí va. Madre boludo, pero. ¿Qué pasa? No, que la munición sale tan lenta que cuando me voy para atrás no no, no dispara todavía. Y la Reyes no le puedo pegar porque pega en la piedra, boludo, acá adelante. O sea, quiero hacer pica boom, viste? Y no puedo, sí. boludo, porque es tan lenta que la tengo adelante la piedra. Pega en la piedra adelante. Creo que al RHB le pegué otro, no estoy seguro, porque no explotó. Eh, está complicada, ¿eh? ¿eh? Me spoteó Si sí, está el rain ahí, boludo. No, no pego eso. 200 pega, pato. Este es el nuevo tanque de la maratón que va a salir ahora el viernes. Pega a Bueno, ahora sí podremos, ¿no? Si querés va a estar el rain, pero. Eh... Sí, podríamos, pero habría que cruzar rápido ¿Qué? El tema es que ahora está hay gente abajo, ¿ves? El tema es que el REN me lleva, boludo, con un cargador me lleva Con mil de vida, boludo No, igual yo le pego de acá, ¿eh? o sea. ¿Y si se si justo se mete, boludo? No, no solamente o sea, debería asomarse por este lado Sí, sí, es que estaba ahí antes a ver Si cruzas... Me cruza apuntá, punta de frente, boludo, apuntá de frente, a ver. Para mí no está ahí todavía. Te van a ver los de abajo. Listo, pase. Uh... Me vio el de acá, el 110, ese que está ahí. Sí, sí, por eso. Fíjate si no está, pero no creo. No, se habrá ido arriba no, se de se la fue... montaña Si, sí, no, arriba sí. la montaña o a la piedra de acá para disparar, snipear de ahí, boludo No, me tendría que haber ido, me tendría que haber visto, boludo, de acá de la piedra Ah, ¿no? no, debe estar acá arriba, o allá no. Ah, muy peleada la partida, pero metí dos tiros Complicado Ah, yo estaba. ¿Tiene 40? ¿Tiene el plastifusión? Sí. ¿Y si penetra 90, boludo? Pero por eso digo lo con el plastifusión. Sí, sí, sí, explosivo a pleno. Terrible, high roll, ¿sabes? Ojo, sí, ojo arriba. Ahí está el error, mirando. Ah, no lo había visto. Están de este S3. lado, boludo. Vamos, a... Vamos a Buenísimo, el tiro al piso. ¿Todo buenardo? No, te lo dejo a vos boludo. Ojo el gozo, el Gis mm. Faltan todos tocado, boludo. Si sí. yo si hubiera tenido un pesado, un mediano hubiera avanzado directamente porque. No pegué nada. Algo me dice que el yisor está cargando, no sé por qué. Y pues vamos para sí. atrás, boludo, puede ser. Si no tuviera salido. Objetivo en la mirada. Ahí va. Lo matas vos. Vehículo <risa> <risa> enemigo destruido. Enemigo alcanzado. Buena bomba. 190 matrucho no puede ser boludo Queda tu amigo el <ríe> alorrain nomás Casa o No sé de saber alguien no. por acá? No Debe estar ahí boludo ahí Arriba eh, arriba de la colina ah, de hermano de armas Eh no No tengo que matar tres cada uno No, en seis en total o sea, si vos matas 5 y yo 1, me rasco los huevos, listo, arma arma. Sí. Básicamente. Y, y ahora 152, bol. Sí. lo que pegó. Sí, sí. Se adapta bien para tier 10, depende de vos, digamos. Claro. Pero ahí depende muchísimo de vos, porque no te dan ni siquiera el cañón. No, no, por eso es que acá, el tema es que, por ejemplo, te ven más o menos tocado, y se lanzan al toque, porque saben que saca 200. ¿Y ¿Sí? En cambio, tirate a una 100 con un cañón, sabes que te pega, eh, o si hay una grile, vos sabés que está campeando en una grile, lo que sea, boludo O sea, sabes que te va a comer 600, 700, 800, lo que sea Ni si No sé, ni da, boludo, nadie se quiere comer eso Igual, repito, me, me da un poco de curiosidad agarrar a cualquier tanque, sea el tier que sea, desde atrás O hacerle un track con daño, esas cosas, eso debe ser interesante Si, sí, te lo farmeás completo, boludo, porque cada 4 segundos está pegando O sea, 200, sí, sí. 200, 200, 200, 200 y pico la vas sacando, sí, el, pero... Le romperías todo, supuestamente. Claro, el tema es que no siempre es esa la circunstancia. de 10 de frente, boludo. Sí, está jugando a ver si, ¿eh? Che, qué bien esto, boludo. Penetra bien, boludo, esta mierda. ¿no? Con los 255 estos. Y encima el, la, la 152 le boludo. Buenardo, bro. O sea, no hay poco, 255. No, no, penetra no, un montón, así. boludo. Sí. Eh. Pero es que la munición sea lenta y encima hit no ayuda. No, sabes que me da un poquito de de resquemor cuando tenés un tipo alguno que sabes que tiene los laterales es espaciado. con espaciado. Ahí es la puta más... Porque sabes que tenés que tirar a P, boludo, si no no entra. ¿Y, y qué sí. hago entonces? Bueno, por ejemplo el T10. Bueno, le tiro una explosiva, tengo 90, boludo. 12 le saqué, boludo. ¿Ves? He venido al juego, bro. 12 le sacabas, boludo. Para que te caen a tiro, mirá. Igual 12 cada 3 segundos da miedo, ¿no? Cada 4, ¿no? Yo creo que. Y la Arty encima. Yo creo que sí. Yo creo que sí. Estoy seguro que. Te pegan 12, te lo, te lo replanteas, digamos. No cualquiera te pega. ahí, ¿eh? de 4 me 7. Mirá, me si hicieron concha, boludo. ¿no? Si todo fuera exacto a la estadística que te dice de 0.31 de precisión, 200 de daño promedio, eso estaría muy bueno. Más o menos, ponele más 10-10%. Más más... Ya ahí te banco. Ya que te dan 0.30 y el tiro va al cielo, pues, nah, listo. <risa> Lo bro. Porque Popop. tiene muy buen apuntamiento, pero si a eso le, le agregas que tiene una dispersión decente. Sí, sí. O sea, no. Por eso, yo desde el momento que con un KB2 le pegué un tiro en movimiento a un... Eh, al EBR 75FL, listo, ya está, boludo. O sea, dije, listo, cualquiera. No hay chance, boludo. Y encima el chabón iba en zigzag, boludo. Ahí te das cuenta que el RNG no existe. Sí, sí, que no que es de, de 100%. O sea, cualquiera. No es ni en pedo lo que te dicen allá. ¿Mm? Me pegó corriendo. La... Ay. Ay Dios. ¿Por qué se meten en el medio del disparo? Los aliados... Uy, tal vez no son aliados, son enemigos. Le dije, anda para atrás. No. El chabón me puso afirmativo. Salgo a pegar el tiro, me como el tiro de él. André, no, no, pero te dijo afirmativo otra cosa. Que el chabón se iba a pedir una pizza, dijo. Afirmativo. No era <risa> Estás hablando con la novia, boludo. Los amor. No era con vos. Vos te metiste en el medio. La culpa es tuya. Y encima era, tipo, no era un tiro al pedo. Justo iba a hacerlo sí, bueno. con daño al chistán, boludo. O sea. Claro, claro, te lo, te lo, te lo farmea completito ahí. Y todo el tiro al suelo, buenísimo. 0.30 de defensa de. Bárbaro. Tira al suelo, boludo. Como que no tocó el mapa ideal para los dos tanques que tenemos, ¿no? Va, menos por el matchmaker Eh, Eh... Kongway, boludo, los pateé el conway. No, a mí sí, boludo, yo tendría que hacer más daño acá mira lo que podríamos hacer es rodear por afuera Me llama un poco la atención, ¿no? Mm. Ser que no haya, puede ser que no haya mucho ahí, ¿no? más diría que no hay nada, boludo O sea, está el lowy y el último provecho se poteó ahí, pero... No sé Si no no está afk, nos puede cubrir ¿El arti ¿Dónde te pegó? Sabes es que era, no, no me di cuenta porque me cayeron 4 tiros seguidos, boludo que des sí, Esta ya en A1 es al pedo, pero bueno. Bueno, pero me pego un. A ver. Mira, ahí subís y lo tenés al low y de cola. Ah. Una explosiva. Al low y al E100, al E1000, están todos de cola ahí. ¿eh? 200. Es, es que el chaval no llegó a girar y le pegue el dos tiro, boludo. Qué asco, boludo. ¿eh? Y Igual, ojo, a ver, me voy a buscar la... Arti... Debería estar por estos lados, boludo. Pasa te dejo más solo que... No importa, no importa, no importa. No, igual no creo que te están allá, eh. A mí no. Mm... Es una Arti muy lenta, ¿no? debe estar como mucho por ahí. Así que corta camino ahí nomás. A ver, sí, sí, estoy por el medio. Yo para que no, no rompa las bolas, boludo. ¿Un chiste en tirando oro? Qué raro. Mmm. No creo. O sea me cargó porque justo por ese ya. Para mí sí. Eh. Ta, ta, ta, ta. Ahí va. Permiso para atacar. Vehículo enemigo dañado. Vehículo enemigo. T-55, puto del orto. Oh, bien ahí. ¿Quién lo mató? Vos? Bien <ríe> ahí, boludo. Me salvate las nalgas. <risa> 3.46 igual, vale. justo Si sí, no, pero si sí, sí, por eso justo A me ver si un resetear Tiene un explosivo, ah ya está, resetearon Voy por el congway <coughs> eh, Iba a ir a buscarme por eso Ahí va Permiso para atacar Ufff listo, estoy casa, perdido. ahí va el otro ¿Qué se pisa, boludo? ¿Estás con la sheriff? Sí, boludo, me ven a buscar todo, ¿qué onda, boludo? Se re con we, el otro se me lanzaron como perro, boludo. Dejaron todo y te fueron a buscar. Boludo. Eh. 64, 90.000... Bueno, bien, boludo. Sí, lo que sí veo es que da bastantes créditos por batalla. Que no sale cara en la No, Returrió, boludo. Vete <ríe> ya boludo. boludo. Este Sharktan es ¿Qué una cosa. bueno, pero. A ver, acá en este canal no se discrimina a nadie, bro. Si el chavo le gusta eso. O sea, Sharktan, Sharky, te bancamos, boludo. No pasa nada. O sea, hay que tener nuestro apoyo. Tal vez no estemos tan de acuerdo con tus métodos. Pero te respetamos. Ponele. <risa> <risa> Ay, Dios, hija no, fuck. La de. La comunidad latina. Y sí, boludo. Encima lo perro que me dijo, che, te invito a mi casa cuando quieras. No, no me dejado, no, no, gracias. No. no quiero que me chupen la bola. Ay, Dios "No, este Yartan. Se la chupé tanto que se la saqué y dice, what the fuck, boludo, qué asco. ¿Ves? Ya, sí, Yartan es un asco, boludo. Pensar que Yartan era un chabón puritano, era una persona de bien, boludo. Lo transformamos, Sí, Era sí. buena persona, le van a bajar. Bolero. Sí, le van a bajar. Iba a la iglesia de vez en cuando, todos los domingos. Y bueno. Ahora sí, se comprita sí. en esto, chupabola de gatos. No, no tiraba tirado bala de obra, nada. No. Nada, cero, boludo. Eso es un desprestigio. No. ¿Te vieron? Sí, boludo. Bueno, es el, el ligero está en el arbusto, ese. sí. Sí, sí, sí, ahí está. Eso. Uy, qué naja, 5, 3, 2, 1, salgo. Nada, por aquí. Opa, en chiste. Permiso para atacar. a dónde se fue. Bueno, esta munición tarda más o menos dos siglos en llegar, boludo. Ah. No, no es tan mala la munición, boludo. Yo tiraría todo a P con esa, a menos que tenga ¿Estoy algo. Estoy tirando a P, difícil? boludo, pero estoy... <ríe> igual es lenta, boludo. Porque estoy de... estoy tirando largo, a ah, distancia larga. <ríe> Malísimo. Igual creo que tiene. Posta tiene la presión del AP del Scorpion, ¿no? Creo. 189, eh. Más o menos, papu. Buenísimo. Ya, te ¿Te habrá sentido. Me deben un miedo, boludo. Pero para, aposta. Cuando vos sentís que te pegan 189 decís. Mmm, guarda. O sea. No hay joder. Sí, sí. ¿Quién me pegó? Dale, morite ligero. Todo el puto equipo del otro lado son unos genios. editoro, Dice. Ok, 5 inventarios. Opa, ya, los en al 152 y me pegan a mí, boludo. La con... A mí no me dieron. A mí no tampoco, boludo. Se no me pegaron. O sea, me pegaron, para pero no me dieron. Para, para mí tiraron un CEO uh -huh. Creo que es muy obvio. Se cae a pedazo y se cae Sí Si, boludo. Ahí va, mirá el cruce. Wow. El Tiger, creo que el Tiger hay, eh. No. Ay, ah, ese Tiger si cruzaba. Creo que cuando pasa la piedra hay tiro, pero no estoy seguro. A ver, acá en el hueco este que está ahí, boludo. Ahí. Ahí, ahí. <ríe> qué trucho. 198, oro. Teneme miedo. Ojo, le poteo enfrente. Sí. Yo podría haber subido ahora que lo pienso, pero estoy muy lejos ya para. Ni anda se quería, boludo. Igual, ojo, el flanco izquierdo. Mirá, boludo. Uh, eh, sí, me voy. Gracias me mierda me <ríe> con usted arriba, sí. aunque sea, boludo, no sé a cualquier lado menos acá, boludo alguno desde H5 porque se mandó por el medio? listo, son pollo, boludo sí chica, gasta igual no creo que rulleen por allá Uh Yartan o sea... te bardea, boludo, otra vez listo, Kucha ¿Sí? campeando con un t 77 después dice que juega bien, uuuuuh -huh. <ríe> el amor, el amor es así, boludo Hija. a ver, eh, a ver si ponemos un poquito de presión arriba yo creo que si limpiamos arriba ya podemos salir tranquilo es que literal está... Ser... está todo nuestro equipo arriba boludo. O sea, si no limpiamos eso. somos unos asco, boludo. lo que me preocupa un poquitito es que ellos vayan directo al cap, eso puede ser una opción pero como son todas cosas lentas, no creo que vayan directo al cap y en... Ah, ya está, de ¿eh? acuerdo Están todos campeando ahí atrás, viste ahí Acá tenés, por lo menos, 5 tanques, boludo O sea, tenés 4 acá y 5 tanques ahí, boludo ¿vale? No olvidé, están todos piando por acá uh -huh. El amor es así Llega de repente nos va haciendo confundir has clavado en mí. Mira, sí. yo voy a ver si puedo pegar un cargador más y me voy a la base. Así que ahí, si me das visión en la base, yo te puedo ayudar. Ah, mira que es Seineldo, hijos de puta, me están nipeando. No sean soretis boludo. Seineldo, están todos los subs, boludo. Seineldo, eh. Ricky. <ríe> no sean larvas, boludo. Pará, boludo. Déjame pegar la S-182. Ahí está, tiene un cagazo, mira, mira. Se va para atrás, golpe crítico. No Ahí tenés, 190. Opa. 180, 190 es una cara Nunca Opa, un oka. 240, boludo. ¿qué hizo? Yo creo que lo había dicho en un video tuyo que no soy muy fan de los ataques que tardan 2 segundos en cargar pero te sacan 2 de daño. Preferiría ah, Me a la recta. ¿Qué le dijo la concha a tu madre, pendejo? Correte. Yo por ver los bordeos me pierdo la partida, boludo. Ah, mm. ya ¿Qué Ahora, ya qué, la pregunta es: ¿por qué carajo todo lo de acá, todo lo que están ahí, no fue en la base, boludo? No sabemos, pueden estar por ahí. Si, sí, si, sí, por eso, tiene o sea, que que estar por ahí, seguro. Pero son pesados, ¿no? Se supone que si ah. los espoteamos. Si, si, no, sí, sí, sí, no, no déjame que... a ver si puedo espotear un poquito, boludo. Igual, fíjate que está el gozo allá atrás, eh. Mm. No avanzó nadie de ellos, porque si no lo hubiera visto Esto que es defensa, ¿no? ¿Esta mierda? ¿Defensa o no? No, ahí está Ahí está, Ay, me lo bien. sacaron, hijo de puta Eh. Yo creo que me voy a mandar, ¿eh? Estoy cargando Listo, <coughs> no me pegó a nadie Oye, de puta, no te me pongas de frente a mí, la concha a tu hermana tiene una explosiva en la cúpula. Si, sí, bueno, como decía la apuntar a la cúpula a 600.000 kilómetros. Ah. 600 kilómetros güey. A la munición. A la munición. Hay cargo. No logramos perforar su blindaje. Está traqueado. A ver si lo puedo ver. Igual no debo haber nadie. o sea, Ese está solo. Está más ciego que. Mi abuela, con cataratas. Así que yo me voy a mandar. ¿O te lo voy a pegá, pegá, boludo, si te estoy disparando acá, boludo, si estoy, estoy al lado ¿Te te de. te cagaste, boludo? Ah, bueno, bueno. ¿Cuánto te queda? Creo... 16 Bueno Creo que le pegué uno igual Entra, no. mira. A ver si me da tiempo a cargar... ahí Creo. le rompo la otra, boludo No, listo, deja romper vale. los huevos A ver si le va los tiros, RNG Ah, no lo veo Pará, pará, dame un segundo No lo veo, boludo bueno, le tiré los tres supuestamente al mismo lugar Si le fueron, le fueron eh... Uh, se perdió arriba, ¡ojo! Es eh. la única visión que tenemos Y todos están muertos Mira, lo que yo Prega podría que... hacer es, es ir a buscar a los que están en la colina Que está subiendo el Turtel Y el en T-28 28. ¿Por vamos...? No da... no, pero están. El... ¿Va a buscarlo, vamos a buscarlo ¿Arriba? Sí, sí Uno, qué no buscamos el, de, el Defender que está muerto? Boludo? Bueno, sí, también, pero... Prefiero ganar la parte de arriba, no la de abajo. Me da esta... Ah, yo estoy cargando... ¿Qué hacer ese terreno Enemigo alcanzado, busquemos otro objetivo. Enemigo Lo que se puede hacer ahora es esperarlos acá, los dos, de que bajen. Sí, sí, por eso. aguanta un poquito que... Porque a vos te van a ver al toque, boludo. ¿Y si no disparo, no? No, no, por eso, por eso, pero... Si te asomas te van a ver, boludo. Lorraine, hay, sí. que hay que matarse si sí, o si al Lorraine y al el otro. Son las visiones de ellos. Acá no creo que estos dos se tiren igual. Si sí, por esa casualidad se espotean, dejá los que avanzan. Sí si, sí. si. Entra en Entonces, a la emboscadilla. Que más o menos estén en el horno, así me da tiempo a pegarle dos tiros por los lo dos. El problema... Ver, uh, están completos. A ver, para que es carojito, matar... boludo. Si, si, pero déjalo que se asoma. Si, si. Al turte se está asomando medio. Medio, medio, medio. Condete, condete, Eh, Preferiría matar. Venga. Al turte ahí le puedo pegar los tres. Te agarro un, te agarro un tiro, boludo. A ver si le puedo pegar al 38. O no? Y ya le pegué los dos. Bien, a ver. Te cargando. Sí, sí. Mira, lo que podríamos hacer ahora es pegarnos la vuelta y matar al defender, porque. Bueno. Si la aerorrence te llega a pegar acá al lado tuyo. Si, sí, cagué, cagué, cagué. Ahí está. Así no sé si no que... se me pegó, boludo. Me espoteo, me despoteó, me poteó. Eh, ¿quién es? ¡láncense! Ay, boludo. ¿De dónde te pegó? Y de por acá me parece. Ah, está en la colina, entonces. Te en mi culo. ¿En cuánto recargas para matar el T-28? ya estoy cargado, pero no lo veo, así que no va a salir. Es que lo tengo en el culo, boludo. Yo estoy acá, mira. dónde estoy, boludo? Y regalado. mira tirate acá en diagonal, para donde esté yo, y no te van a ver. Ahí va, es Este es el puto, mirá. poteo, poteo, es boli. Uff. Pedale a este, pedale este, a este. Aunque sea uno, bien. Justo. Eh... Pero no lo mataba con un cargador. Estoy cargando. Sí, pará. T-28, lancen El T-28 hay que dejar que eh... se tiene. Que ahí Uy, ¿quién le es pegó eso? Viene ahí, boludo. No, yo no le pegué. Ah, el, que el Canone. Pero va... si estás... si te puedes ir atrás de todo, y si le puedes tirar al ciego el, el Lancen ahí, pero... No sé, parece que está abajo, no está arriba. No, no, es que va subiendo se asoma, boludo. Se asoma y sube y baja, sube y baja. A ver. Eh, el T-28 se tiró. Ahí vi que tiró el árbol y se tiró por abajo. tire para acá? Lo que, lo que podríamos hacer es tratar de subir ahora. ¿Te animas a subir? Sí, vamos, vamos. Bien, bien pegado a la línea roja. Por línea roja, por línea roja. porque para, bajó, para, para. Bajó, No, bajó. no, que quería espotearlo para eso, boludo. la está allá, La, la, la, la, la, la, la, la, la, la déjame que avanzo yo. No me las clave a los ah, este Acá. Claro. Los rein y lancen por acá, boludo. Okay. Ayuda, bro, tenés un defender enfrente de Gizarro, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué ayuda piden? Y recargo me voy a tirar contra estos dos porque si no vamos a. ya va a terminar la partida. Que tenés cuatro disparos, ¿no? Con ese? No, tres. tres. <coughs> Los tres justo en la casa me a matar. Está retocado, sí, está retocado. Capaz que se lo lleva ¿Puedo? alguno de estos, ojo. por besar Bien. Y el lance no se pudo abrir, así que tiene que andar por ahí. Ah, la pregunta es el defender ¿dónde estará, ¿no? No ah, no importa, boludo. Una vez que matan el mediano ya están listos. Ay, no me da la elevación. Buenísimo. Bien. Muy bueno. Me lo que se seguir ahí. Sí. Más. Qué buena partida, boludo. Estas son las que vale la pena jugar. Son buenas, sí, boludo. Son muy divertidas jugar así, boludo. Porque son dentro de todo pareja, o sea, no es que es 15 sí, sí. a 0 todo. Eso es un embole, boludo. 15 a 0. Ahí está, bro. Ahí está, boludo. Sí, sí, son peleadas por suerte. Más completo, ¿no? Con el cargador, sí. Ya no, se cargar. lo llevan, sí, va a jugar. Bien, bien jugada, boludo. Bien. Muy buena perretita A ver pará que si no me equivoco Había uno en el chat, puede ser, que decía que estaba campeando yo Estaba jugando mal Puede ser eh, Un tal Shardank A ver, quiero ver porque por ahí me equivoqué yo Estoy pensando mal No quiero jugar a nadie <risa> A ver, eh, ah sí, mirá Sharky y un bajo S, listo, Opa. cucho campeando con un T77 Para mí, lista negra al toque, ¿eh? para mí, no sé Evo, lo, lo. Eh, Nando, a veces te tiro algún comentario para ver si te enojas. Y no te enojas, me caes bien. Dice, no pasa nada, amiga. Tranqui, boludo. Pasa nada, bro. Pasa que cuando una cosa cuando juego en serio otra cosa cuando vamos oh, ahí con cuchillo, ponchado la bola, tranqui. Pasa nada.